Julio Cobos, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. Tenga usted buen día. Agustina Fiadino, Sebastián Sala, Rodolfo Gravina y el Tano Robles aquí en el 7. ¿Cómo anda usted? ¿Qué tal? Un gusto. Bueno, un saludo para todos. Buen día. Bien, ahí escuchábamos parte de la exposición de Uceda. Varias voces ayer. La votación finalmente determinó que se aprobó. Usted votó en favor, ¿no? De, de, de cambiar la forma. Sí, sí, obviamente. Pero primero que estamos hablando de... ...de una ley que está modificando, o por lo menos la media sanción... ...el Código Electoral para las elecciones nacionales. Uh -huh. Y las elecciones nacionales, eh, es el presidente, son diputados nacionales... ...senadores nacionales, y en todo caso si se reedita... ...alguna vez se consolida lo, los legisladores por el Mercosur. Entonces no son tanto los partidos, si usted ve lo, la última elección presidencial eran pocos los que estaban eh, presentados y pero independientemente de eso no eh, la diputada Camaño fue muy expresiva y lo cual en el momento de mostrar la diferencia de la gran cantidad de boletas y si la alineaban en una sola boleta con la diferencia en el tema de boleta única mire pueden haber argumentos políticos que cada uno utiliza en el debate pero eh, todos debemos reconocer que, que este sistema se aplica en el 90% de los países del mundo ¿eh? y solo en un 10% ha quedado ya eh, la antigua boleta tradicional que la conocemos como, como boleta sábana. Y con muchas ventajas, sobre todo para los partidos chicos que no tienen por ahí toda el, el, el, la capacidad logística para entregar las boletas una o dos veces para para también fiscalizar porque siempre está este que, el tema que no hay boleta que se llevaron las boletas en el cuarto oscuro uh -huh, y también uh -huh. e, implica una especie de desdoblamiento en la elección para que no haya rastre, porque uno tiene se ve obligado a elegir eh, por por categoría o bueno si quiere también por por la lista completa pero es distinto a tener que uh -huh. cortar, ¿no? como ¿y qué pasaría es, aquí es, en es Mendoza, importante. por ejemplo, en donde también se se aprobó, este, vamos bueno, a un, se, ¿se unificará, bueno, irá todo boleta. junto? Bueno, eso eso se permite, pero también lo lógico es que que puedan ser dos boletas únicas, una a nivel nacional y otra a nivel provincial, con eh, con doble urna. Bueno, hay distintas alternativas que se pueden hacer, pero siempre cuando hay elección unificada, se, eh, hay que digamos adherir a la a la elección nacional ahora cuando sigue la lista sábana obviamente no va a quedar otra opción que tener que bueno compatibilizar existir los dos, los dos regímenes la boleta única uh -huh. y la lista sábana cosa que bueno ya van ya van avanzando este este mecanismo de elección en varias provincias, ya lo tiene Santa Fe, lo tiene Córdoba, lo tiene Salta en la versión digital, porque ellos tienen claro. foto electrónico, ¿no? Hace como 10 años. Eh, y creo que Neuquén también ha avanzado. Y eh, bueno, y Mendoza, que, que será la próxima en, claro. en, en, en implementar este sistema, ¿no? ¿Cómo le va Julio? Bueno, Buen día. Agustina me... lo saluda. Agustina, ¿qué tal? Un gusto. Julio, este, ¿qué, qué, qué, ¿no le preocupa lo que puede llegar a pasar eventualmente en las primarias? Porque algunos de los argumentos que esgrimían aquellos que votaron en contra es que cuando se lleven adelante las pasos va a ser tanta la oferta electoral que nos vamos a encontrar con una boleta que a lo mejor sea muy difícil de leer. De hecho, creo que Bregman era la que ponía el ejemplo de que en algunas provincias en donde ya se aplica esto, el Estado en algún momento tuvo que invertir en lupas para poder ver... La, la distinta oferta electoral que se ofrecía? Bueno, hay distintas realidades, ¿no? En un caso se ha contemplado para achicar el tamaño de la boleta que beneficia, a con lo, lo cual se aplicaría sin problema a 20 de los distritos electorales de 24. Es que, por ejemplo, cuando son más de, de, de cinco diputados se establece una lista complementaria, porque la boleta única en el caso de los... Los diputados, dice, tiene que aparecer el nombre de eh, cinco diputados y la foto de los de los dos primeros. Pero tiene la obligación de tener el listado eh, también ahí al lado de la boleta de la totalidad, para que vean la totalidad. Es decir, hemos tratado de contemplar todos estos casos. Ahora, si es mucha la oferta electoral en la primaria, obviamente crecerá el tamaño de la, de la boleta, boleta, pero también crece el tamaño de, eh, de, de las listas que entran uno al cuarto oscuro, y la verdad que me parece que confunde más tener 10 mesas distribuidas con, no sé, cinco boletas por cada mesa. Ustedes hemos tenido caso me acuerdo, en Guaymallena, ya por el por el 2000, 2003, entonces hemos intentado suprimir también el tema de colectora, todas estas cosas. Bueno, todos los sistemas son perfectibles. Eh, habrá que ver, bueno, cómo, cómo se viene... Eh, presentando el, la oferta electoral, pero uh -huh. lo cierto es que hemos contemplado todo, hemos contemplado todo el trabajo del Poder Ciudadano, del CP de todas las organizaciones, de la Junta Electoral, de la Cámara Electoral, que viene insistiendo también en la necesidad de modificar el tema electoral. Que por otra parte, eh, es como votan los presos y como votan los eh, eh, los extranjeros en el exterior, ¿no? Eh, uh -huh. A los a los que están detenidos en las cárceles, eh, le acercan boleta única, ¿eh? es sí. un sistema que ya está establecido. Sí, sí, lo ha contado Así aquí Sebastián bueno. Salas. Julio, y en cuanto al ahorro, en cuanto al ahorro del que tanto se habló en un momento y algunos ponen en dudas, dicen que no se va a dar tal ahorro, Exacto. por bueno, por diferentes circunstancias. Algunos hablan de lo caro que es imprimir una boleta con fotos, con color. Este, otros hablan de esto de tener que desdoblar en algunos casos. Claro, lo que dicen es que se promueve el desdoblamiento, uh -huh. este, que haya dos elecciones, no, lo que en definitiva. Yo, yo, todo todo lo contrario, todo lo contrario, porque ¿cuáles son el motivo del desdoblamiento? El motivo del desdoblamiento es el arrastre. Claro. O sea, que El que tiene un candidato nacional que no le conviene, dice el gobernador, yo desdoblo. Uh -huh. El municipio dice, y no, a mí me va a perjudicar este gobernador, yo desdoblo. Ahora, si usted tiene, entra al cuarto cruz y ya está desdoblado, porque usted dice, a ver, voy a elegir este presidente, lo le pongo. Voy a elegir este gobernador, lo pongo. Voy a elegir este intendente, estos concejales. Y lo va eligiendo usted. Es como si tuviera distintas boletas cortadas, pero en vez de cortarlas, lo único que tiene que hacer es ponerle una cruz. O sea, yo creo que todo por lo contrario, ¿no? Esto va a facilitar, unificar las elecciones. Porque la gente va a poder entrar... Que ya desaparece el cuarto oscuro, por otra parte, ¿no? Que también por ahí intimida eso. No sé, son muchas las ventajas. Ajá. Obviamente que, que todos los sistemas electorales son perfectamente perfectibles, pero lo cierto es que, que el mundo, o sea el de, no sé, 150 países tiene... O más. ¿Y, ¿Y en lo económico se traduce en un ahorro efectivo, y, importante? Usted, pero es eh, que usted mire, tiene que imprimir boletas, creo que son tres, una para distribuir, otra para tener reserva, otra que va que va en en, en el cuarto oscuro, y acá es una sola, y, y, y fíjese el tamaño, usted compara el tamaño del, de la hoja que mostraba Camayo con, con la otra que, que mostraba, y esto del, de, de la foto, que es más cara, pero si sí, todo ahora ponen la foto, por lo menos de los cabecelistas que es ahora, entonces... Uh -huh. Bueno, eh, creo que el ahorro eh, es importante y sobre todo el tema de fiscalización y la igualdad de oportunidades para todos los partidos, ya con el sistema primaria, con la publicidad gratuita, sobre todo los medios televisivos que son caros, que por ahí los partidos chicos no los conocían. Bueno, se avanzó bastante, lo dijo el propio Randazo, que me llamó a mi modo de ver, estuvo muy bien en la exposición porque él formó parte de esa reforma Ajá. en el 2009, ¿no? Claro. Eh, eh, y bueno, y esto es un avance que también fue potenciado por él y por claro. muchos mucho de los que ayer votaron en contra habían presentado proyectos, proyectos en ese sentido. no Julio, trajo oportunidad. lo cambio de tema rápidamente y le pido brevedad, por favor. Se están cumpliendo los 30 días que usted dijo iban a necesitarse para lograr un consenso por el tema de los créditos UBA. ¿Hay alguna novedad al respecto? Ayer me acerqué al, a, a la banca de Heller porque él había hecho... Nosotros tenemos varios proyectos. Hizo una propuesta y yo le, le hice la, la devolución. Estamos ahí, eh, nos queda convocar a los bancos. Eh, bueno, obviamente que hay agenda complicada, los diputados pueden estar en una u otra comisión, pero el tema está avanzando. ¿eh? Nosotros estamos avanzando en la redacción, tratando en el afán de unificar un dictamen eh, y bueno y acelerar acelerar los tiempos. Otro tema que por ahí se viene es algo que había tenido media sanción en el Senado, que es deudores alimentarios, un tema también de vital importancia y creo que afecta a muchas familias. Y bueno, eh, me, me decía la diputada Cecilia Moró que lo va a poner en la agenda y vamos a empezar a tratar ese tema. Pero lo seguimos de cerca, eh, así que tengan tranquilidad que el tema día más, día menos, bueno, al ritmo y al, y al poder avanzar en esta complejidad de acordar con, con muchos diputados y muchos temas, eh, bueno, pero estamos encima y está el compromiso de, de avanzar en un, en un dictamen único, en lo posible. Ojalá. Pero... pero la solución va a venir, pero la solución va a venir. Sí, porque es un tema, bueno, usted lo sabe mejor que cualquiera, sí, ¿no? sí. Muy, muy complejo, lamentablemente. Hace años que estoy sí. siguiendo este tema. Para muchísimas ahí. familias. Eh, Cobo, le agradecemos el, el contacto, ¿eh? ha sido muy amable con no, nosotros. Gracias. Buen...